La deslocalización en el sector TIC se refiere al proceso de trasladar las operaciones de una empresa a otro país o región, en busca de reducir costes o acceder a talentos globales. Este fenómeno ha sido impulsado por diversos factores como la globalización, la tecnología o la competencia en el mercado. Es por eso que es importante analizar y comprender el impacto que pueda producir tanto en las empresas como en la sociedad en general. Pero, ¿qué papel juegan las TIC en todo esto de la deslocalización? Pues verás, en primer lugar, las TIC facilitan la comunicación y colaboración entre las empresas y los trabajadores que se puedan encontrar en diferentes partes del mundo, permitiendo la creación de equipos globales de trabajo y la realización de proyectos a distancia. En segundo lugar, las TIC permiten el acceso a talentos y a los mejores profesionales sin tener que estar presentes físicamente en cada sede. Por último, las TIC ayudan a reducir los costes de las operaciones al trasladarlos a países con costos laborales más bajos y hace que la deslocalización en el sector TIC resulte una opción atractiva para las empresas. Si bien este proceso puede tener ventajas para las empresas, también puede tener consecuencias negativas. Por citar alguna, ¿qué hay de los trabajadores locales que pierden sus empleos? Esto puede afectar negativamente en la economía local y en la calidad de vida de estos. Además, las empresas tienden a deslocalizar a sus empleados en países con salarios más bajos y esto resulta en la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores afectados. Algunas empresas como Facebook o Twitter han empezado a recortar los salarios de los empleados que se mudan a áreas menos costosas. Por otro lado, los empleados de Google que trabajan de forma remota podrían ver afectados sus salarios debido a su política de compensación basada en la ubicación geográfica que ajusta el salario según el costo de vida de esa ubicación. La deslocalización ha ido creciendo estos últimos años y por eso es importante buscar políticas que mitiguen los efectos negativos mientras que se aprovechan los positivos.